Eh, bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué de qué hace esta charla. Ah, ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a todos. Eh, bueno, primero eh, soy Cristian Andrade, como ya, ya lo dijeron. Trabajo en Epic Games como evangelista de Unreal Engine para América Latina. Uh, y quiero hablar un poco eh, sobre las posibilidades de que tenemos en Latinoamérica para desarrollar videojuegos. ¿no? Obviamente sí. mi trabajo es un, en Epic Games, por lo tanto eh, mi labor siempre es promocionar el uso de un real engine eh, a todos. Perdón, se me ha sin voz. Estoy literalmente saliendo del covid en este momento, entonces estoy literalmente medio acabado y, y medio medio con la garganta hecha pedazos, pero vamos a darle, ¿no? Uh, no, no es específicamente recomendarles que en el Game Jam usen un real Engine, porque eh, el Game Jam es eh, un eh, trabajo intenso durante una serie de 10 tres días que van a estar ustedes reunidos eh, desarrollando videojuegos. Obviamente les voy a hablar por qué utilizar real podría ser una buena alternativa dentro de un Game Jam. Aunque, eh, de nuevo, eh, el mensaje siempre debe ser utilicen lo que más rápido se les haga eh, o lo que más conozcan para que puedan trabajar lo más rápido posible, ¿no? eh, Tienen un tiempo limitado, por lo tanto deben optimizar sus recursos eh, eh, lo mejor que puedan. Aún así, eh, mi trabajo consiste en hablarles de Unreal, así que conversemos un poquito de qué herramientas tiene Epic, qué herramientas les ofrece a ustedes, cómo les pueden ayudar no solo en el trabajo de un game jam, sino en el trabajo general dentro de esta industria um, y también un poco para que me conozcan, eh, en el caso de que algunos de ustedes, eh, los Game suelen ser sitios maravillosos donde nosotros eh, conocemos de mano de otras personas que de repente pueden tener un poco más de experiencia en la industria de videojuegos, cómo funciona esto, no cómo en tres días podemos empezar a prototipar eh, y desarrollar nuestro propio videojuego, de una manera muy básica, y esto para muchas personas se convierte en la... Voy a compartir mi pantalla, no sé si me pueden ayudar ponchándola en este momento. Uh, se convierte, gracias, uh, en el primer paso dentro de eh, entrar a una nueva industria, a la industria de videojuegos. Obviamente, si ustedes ya están aquí, eh, no tengo nada que decirles, pero si son unas personas que recién están con la curiosidad, se metieron al Game Jam, de repente son buenos ilustradores o buenos programadores y tienen curiosidad de cómo funciona esta industria y deciden seguir más adelante y de repente tienen cualquier duda uh, que, que pueda surgir en un futuro uh, y en las cuales yo desde Epic pueda ayudarles, eh, no necesariamente con algo de épico, de, de, de un real, uh, sino con cualquier... Eh, cosa, contacto, gente que conozca, recurso extra adicional que conozca, eh, que les pueda ayudar a profesionalizarse más, siéntanse libres de contactarme en el momento que ustedes quieran. Ahí les comparto mi, mi correo, christian.andorade.epicgames.com eh, o en casi cualquier red social me van a encontrar como Andorade. En cualquiera de los dos sitios me pueden contactar eh, y, y trataré de ayudarles en la medida de lo posible. Uh, aprovechemos que el tiempo es limitado. Así que quiero hablarnos un poquito eh, de qué estamos haciendo en Epic Games uh, y cómo esto les puede ayudar a ustedes. De nuevo, no solo en un Game Jam, sino en la industria de, eh, general de desarrollo de videojuegos o cualquier cosa en la que requieran un motor eh, de render en tiempo real. Para el que no conozca Epic a estas alturas, Epic es una empresa que tiene más de 30 años de historia. Uh, tenemos más de 40 oficinas alrededor del mundo, sobre los 4.000 empleados ya en este punto, ha ganado más de 50 premios internacionales, uh, pero para muchos es conocida como la empresa que creó Fortnite. ¿no? Un juego que tiene 350 millones de jugadores, una gran comunidad multiplataforma y que está sembrando las bases del de metaverso de Epic Games. Uh, no me voy a enfocar mucho en esto, uh, pero de nuevo, si tienen dudas o preguntas, me la pueden hacer eh, después o las conversamos en, en un futuro. Uh, pero Epic no solo es un real Engine, no solo se encarga de... Eh, perdón, no solo es eh, eh, Fortnite. No solo se encarga de desarrollar juegos como Fortnite y de publicarlos, ya que también somos eh, publisher. Eh, en el pasado hemos hecho otros juegos, Robo Recall, Gears of War, Battle Breaker, Spine Jinx, Intimity Blade uh, y muchos otros más en el pasado. Uh, sino que también somos los desarrolladores de un motor de desarrollo de videojuegos conocido como Unreal Engine. Actualmente está en su versión 4 y muy pronto, eh, más pronto de lo que se imaginan, sin poderles dar una fecha, va a salir ya la próxima versión de nuestro motor, el Unreal Engine 5. Uh, es un motor completamente gratuito eh, para cualquiera que quiera producir contenido mediático, o sea, si están haciendo animación, creando efectos visuales para una película, si están haciendo productos para un tercero, experiencias de arquitectura, experiencias eh, eh, de ingeniería, de construcción, de automovilismo, empresariales, no tienen que pagar absolutamente nada por usar un Real Engine. Si están haciendo videojuegos, y es un videojuego que se va a vender, eh, como Pop G, Borderlands. Eh, Star Wars, Jedi, Fallen Order, o cualquier juego indie hecho con Unreal, esos son juegos AAA, eh, cualquier juego indie hecho con Unreal, eh, en ese caso, sobre el millón de dólares, tiene un 5% de regalías. Eso quiere decir que si hacen un juego y venden un millón de dólares, no le pagan nada a Epic. Venden un millón, un dólar, cinco centavos de ese dólar son de Epic como regalía por eh, crear este motor. Uh, consideramos que es un beneficio justo para Epic por presentarles un engine eh, del nivel y del poder que tiene Epic, eh, que tiene un Real Engine completamente gratuito. Uh, les permite a ustedes, primero ganar y en el momento de que ustedes sean exitosos, una vez que ya son exitosos, que Epic empieza a ser exitosos junto a ustedes. Uh, y quiero hablarles un poco de cómo este motor les puede ayudar a crear experiencias eh, increíbles, incluso dentro de un game jam. Para el que haya visto la historia de Unreal Engine en el pasado, eh, en 1998 salió nuestra primera versión del motor, Unreal Engine 1, o UDK, como se conocía en ese entonces, y era un motor, literalmente, siempre digo, hecho por ingenieros, para ingenieros. Muy difícil de usar, con mala documentación, eh, pero aún así el más poderoso de su momento. Fue tan poderoso que se convirtió en el estándar de la industria AAA de videojuegos, por lo que se podía conseguir a nivel gráfico. Era una época en que las tarjetas de video eran algo que no existían, en que todo el cálculo de 3D se hacía en el CPU. Um, y en esa época logramos hacer eh, un motor eh, muy robusto y poderoso, pero dejó para muchos la idea de que era un motor muy difícil de usar, porque en ese entonces lo era. En la actualidad Unreal, si es verdad que sigue usando un lenguaje de programación de bajo nivel muy complejo, pero que mismo tiempo muy poderoso y veloz, que se más más... Pero al mismo tiempo tiene un sistema de arrastrar y soltar. Y este sistema de arrastrar y soltar, que están viendo a la derecha, que se llama Blueprints, eh, es extremadamente rápido. Yo cuando hago un taller puedo hacer un juego completo en cuatro horas. Eh, obviamente entiendo cómo usar Blueprints, por eso les dije al principio y vuelvo a decirlo por descargo. Si no conocen Unreal, es mejor que no lo usen dentro de un Game Jam porque van a pasar más tiempo aprendiéndolo que desarrollándolo. Pero si ustedes ya lo llegasen a conocer, es una ventaja competitiva poder crear eh, prototipados rápidos, aceptarlos o descartarlos y seguir adelante con el proyecto, e incluso hacer un juego completo, completamente con este sistema de arrastrar y soltar, que no es más que una versión gráfica, un API de C++, todo lo que podemos hacer en C++. Muy poderoso, muy complejo. Hay juegos que están 100% hechos con Blueprints. Eh, incluso Epic ha, ha lanzado juegos eh, para VR eh, como Robo Recall, que está en 91% hecho en Blueprints y solo una pequeña parte codificada en C++, más que obviamente, como cualquier tipo de código, va a ponerse un poquito más en, en escribir. Uh, es una manera que no solo los programadores pueden trabajar rápidamente, sino que también los artistas eh, o cualquier persona que no tenga una experiencia fuerte en código, pero que entienda conceptos de programación y sepa usar Blueprints, va a poder programar mecánicas dentro del de juego. Tampoco es un momento para decirlo dentro de un Game Jam, pero si les interesa y les da curiosidad, Uh, tenemos distintas formas de aprender a usar un Real Engine en Latinoamérica. Ya en, en distintos países de Latinoamérica tenemos eh, centros de entrenamiento autorizados, todavía no hay ninguno en Ecuador, y cualquier institución académica que desee crear uno puede contactarse conmigo y lo contacto con las personas adecuadas. O si ya saben usar un Real Engine, pueden aplicar para convertirse en un instructor autorizado y que los valida como instructores, les hace un pequeño curso en el cual se prueba de que no solo saben algo de un Real, sino que tienen capacidad. Eh, para enseñar, ¿no? Si son didácticos a la hora de enseñar. Si aprueban eso, EPIC los autoriza para ser instructores en su región y ustedes pueden ayudar a la creación de un centro de entrenamiento autorizado también. Tenemos partners académicos con universidades uh, que les ayudamos con una, eh, de nuevo, una autorización de su pensum o los ayudamos incluso a crear su pensum educativo eh, y de esa forma podemos ayudar a que se creen profesionales. Uh, estas personas van a poder usar estos sellos autorizados eh, que indican de que son partes de este programa, uh, pero también tenemos distintas plataformas educativas, un par de noticias que muy pronto se entrarán que les van a ayudar. Dentro de nuestra página web tenemos una plataforma educativa en la cual tenemos cursos eh, completamente gratuitos con el cual pueden aprender a usar un Real Engine y de ahí hay una serie de canales de YouTube alrededor del mundo, incluso los muchos, a muchos de ellos los premiamos y los financiamos. Uh, que los pueden ayudar con esa formación. También yo los puedo ayudar de cierta medida, siéntanse libres de escribirme si tienen alguna duda, eh, y los puedo ayudar a encontrar la mejor forma de, de aprender. Uh, como les dije, Unreal Engine es nuestra herramienta de desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas, es la que usamos para crear Fortnite, uh, pero también se han hecho juegos como Final Fantasy VII Remake, Baron Arkham, Kingdom Hearts, Year of War. Uh, Unreal es el motor que está detrás de este y de muchísimos otros juegos de altísima calidad. Uh, pero hay también otros datos interesantes eh, dentro de Unreal Engine. Como les dije, el hecho de poder elegir entre Blueprints como programación visual, eh, algo que les permita crear experiencias en tiempo real, no solo de ingenieros o programadores, sino también de diseñadores y artistas, eh, es una increíble forma de empoderar eh, a las personas. Uh, algo interesante con Unreal es que no solo es fuerte en videojuegos, sino que a partir de unos años se convirtió en el estándar de la industria seria que está usando motores en tiempo real. Me refiero a arquitectura, a cine y televisión, a diseño auto, eh, automotriz, a eventos en vivo, simulación, educación, manufactura, publicidad... Eh, las firmas más importantes alrededor del mundo están aprendiendo a usar un real, están usando un real y contratando talento alrededor de todo el mundo. Series como Game of Thrones o como Mandalorian, que están usando un real dentro de su proceso de producción. La NASA está haciendo simulaciones de la Estación Espacial Internacional dentro del mismo. Noticieros como el Weather Channel, el canal Globo de, Arge de, de Brasil, canales en Argentina, canales en México, están usando producción virtual, haciendo escenarios eh, 3D y colocando a sus... Eh, presentadores de televisión con pantalla verde en vivo dentro de escenarios que se eh, no sólo ya son un croma, sino que se comportan en tiempo real y pueden responder en tiempo real a lo que el presentador hace en vivo. Si el presentador mira una esquina puede caer un rayo en el momento que el presentador mira la esquina, hablando del clima por ejemplo, ¿no? eh, porque pueden operar las cosas como si fueran un videojuego, con un teclado, con un medio de, de inputs, eh, pueden hacer este tipo de cosas, eh, y son cosas que se pueden prototipar, probar y desarrollar muy rápido. Unreal actualmente está revolucionando la forma en que colaboramos, en que nos informamos, entretenemos y educamos en la industria de los medios eh, y de la televisión. Ah, Esto está desactualizado. Hay más de 200 películas hasta hoy que están usando Unreal Engine dentro del de proceso de producción. Ah, tengo que actualizar este y poner las nuevas, pero, pero bueno, más o menos es una idea de, de lo que pueden lograr con Unreal. Y como les dije, es 100% gratuito para creadores uh, y si desarrollan videojuegos eh, que se van a vender, no experiencias, sino videojuegos que se van a vender, sobre el millón de dólares hay una regalía eh, del 5%. Está listo para la próxima generación, ya con un Real Engine 4, pueden prototipar y desarrollar por un Real Engine 5 y Xbox Series X. Uh, y un dato interesante es que, de nuevo esto está desactualizado, casi el 50% de los juegos de próxima generación de consolas actualmente están hechos con Unreal Engine. Tenemos socios alrededor del mundo ya desarrollando sus juegos, y si no están usando un motor propietario o otro engine, eh, en su mayoría eh, están usando Unreal, convirtiéndose en el engine de más uso en la próxima generación de consolas. Para ustedes que van a estar en un game jam y necesitan assets y recursos, Unreal tiene un par de herramientas interesantes. Tenemos Twinmotion, que es un programa que permite tomar recreaciones en 3D, como AutoCAD, que usan los arquitectos, y poblarlas automáticamente con pocos clics, colocarles texturas en altísima calidad, árboles, personas, eventos climáticos, eh, materiales en las paredes y hacer recreaciones 3D poderosas muy rápidamente. Y tenemos Quixel, que es nuestra librería en 3D. Es la biblioteca de assets 3D más grande del mundo, hechos con fotogrametría con cámaras especializadas que toman los 360 grados y hacen una recreación en 3D o texturas en calidad 8K, hasta, hasta 8K eh, o esa calidad Hollywood, por decirlo así. Uh, con assets completamente gratuitos para usarlos en cualquier proyecto, incluso si es comercial, siempre y cuando se usen dentro de Unreal. Megascan es increíble, tenemos un equipo que viaja por todo el mundo y que hace fotografías increíbles. Y todos esos assets, cientos de miles de assets y de modelos 3D y texturas, están disponibles eh, para todos ustedes ya en este momento. Las expediciones se han hecho en distintos países del mundo y cada vez eh, aumenta el número. Tenemos MetaHuman Creator, eh, que es un sistema con el cual estamos pensando eh, democratizar la forma en que se construyen personajes 3D hiperrealistas. Ustedes también pueden descargar eh, MetaHuman Creator, usarlo en su navegador, porque funciona en web exportarlo a Unreal Engine y utilizar personajes que eh, cada uno de estos personajes que están viendo se pueden crear, eh, cambiar, modelar a mano, eh, literalmente en minutos. Y los pueden usar completamente gratis también en sus proyectos, siempre y cuando lo utilicen el render final en Unreal. Uh, vienen rigueados, vienen con deformadores faciales, vienen con todo lo que necesitan para empezar a hacer captura de movimiento o animación. Eh, dentro de un real y tienen una calidad asombrosa, de nuevo completamente disponible eh, para todos ustedes en este momento. Está en beta, pero es completamente útil actualmente. Si ven, si tienen un Xbox 5, un PlayStation 5, un Xbox Series X, pueden bajarse eh, la experiencia de Matrix que está ahí eh, y en esa experiencia, toda esa ciudad 3D gigante está poblada por metahumans. Es increíble la calidad y el nivel que tienen. De nuevo, están disponibles para ustedes, para que lo usen en sus proyectos o, porque no, en un game jam. Tenemos servicios online, que son unos servicios que creamos para Fortnite y no son más que un sistema de backend, que pueden integrarse no solo en real sino en Unity o cualquier otro motor. Eh, Lumberyard, cualquiera bueno, que ustedes quieran, compatible con todas las tiendas, compatibles con todos los stores, compatibles con todas las tecnologías y consolas. Uh, y es el sistema de backend que usamos para eh, Fortnite, con el cual pueden hacer paris, pueden hacer grupos, pueden hacer achievements, pueden hacer visiones, pueden hacer sistemas anti-cheating, pueden eh, hacer sistemas de analíticas, eh, sistemas de chat, sistemas de voz, completamente gratuito. De nuevo, no importa que lo usen en Unity, no importa que lo usen en Lumberyard, no importa que lo van a usar en otra tienda que no sea el Epic Games Store, es 100% gratuito. Actualmente tiene plugin para Unreal y para Unity, y una API para que lo usen en cualquier otro lado. Y para terminar, quiero hablarles los de Unreal Engine 5, que es la siguiente generación de eh, nuestro motor. No voy a extender mucho del tema, porque de nuevo, eh, en el Game Jam utilicen lo mejor que conozcan para que traten de hacer su producto lo más rápido posible. Pronto liberaremos ya la versión eh, estable de Unreal Engine 5. Actualmente ya está disponible el beta para que todos ustedes lo usen. Tenemos un sistema de virtualización de geometría espectacular llamado Nanite que permite literalmente agarrar el modelo 3D con millones de polígonos sin, tener que, sin que tengan que hacer un reconteo de polígonos o sacrificar la calidad del mismo o crear niveles de detalle. Nada, lo arrastran a Unreal eh, y Unreal automáticamente se encarga de poderlo usar con esa calidad en consolas de nueva generación o de reducir el modelo a eh, algo que pueda funcionar en una PC, que pueda funcionar en un Play 4, en un teléfono celular, lo que sea. Lumen es parecido, es un sistema de iluminación global completamente dinámica, rebotes de luz que funcionan en tiempo real, ya, no se, ya se olvidan de crear, eh, de quemar mapas de luces, de estar calculando la luz cada vez que necesitan hacer un cambio, eh, es un sistema que les permitirá a los artistas ahorrar muchísimo tiempo en crear escenas mucho más dinámicas, Cambiando la luz del sol en tiempo real, encendiendo linternas y que eso se dé reflejado en el mundo eh, de una manera eh, muy rápida eh, y, y automatizada literalmente por Lumen. Un sistema para crear mundos abiertos eh, increíblemente grandes y con una calidad brutal utilizando esto de Nanite y de Lumen. Un sistema de animación llamado Control Rig que les permite hacer rigging dentro de Unreal sin que tengan que utilizar otro tipo de sistema eh, y ese rigging puede funcionar incluso en tiempo real con lo que ustedes estén desarrollando de videojuegos. Se ha convertido en el nuevo corazón del sistema de animación de Unreal. Un sistema para crear música o sonidos a base de nada, literalmente música con programación. Pueden eh, programar, si son ingenieros de sonido esto va a ser brutal para ustedes, si son curiosos de la música... Eh, pueden usar MetaSounds para literalmente programar sus propios sonidos desde cero, o pueden agarrar un sonido, distorsionarlo por completo, un, un WAP y distorsionarlo por completo, eh, y crear sus propias secuencias de música internamente dentro de Unreal. Todo esto está disponible actualmente en Early Access, uh, pero muy pronto estará disponible para todos ustedes de manera eh, completamente gratuita, eh, con la versión Casi digo la fecha en que la revelamos, y me iba a meter un problema serio dentro de ti, Pero eh, pronto va a estar disponible para todos ustedes de manera gratuita, eh, en su versión estable, así que estén pendientes de las noticias que damos a través de nuestras redes sociales. Con eso van a poder crear para consolas de nueva generación: PC, Mac, iOS, Linux, eh, Android, lo que ustedes eh, deseen. Un último detalle eh, para todos los que ya estén desarrollando juegos dentro de Unreal, tenemos algo llamado los Ethic Mega Grants y son un fondo concursable, son 100 millones de dólares que estamos repartiendo, eh, como un concurso como el que haría el Ministerio de Cultura en, en Ecuador, eh, a cualquier persona que esté creando algo increíble usando Unreal, no necesariamente un videojuego, puede ser una experiencia en 3D, puede ser eh, un proyecto de arquitectura, una experiencia educativa, lo que sea, pueden ser, si están haciendo cursos en YouTube, eh, enseñando real si hay un beneficio para la comunidad o si ustedes están haciendo algo increíble con un real Engine, pueden aplicar a esto y aplicar de fondos desde los 5.000 hasta los 50.000, eh, es como que lo usual, pero dependiendo de lo genial que estén haciendo, pueden llevarlo hasta el medio millón de dólares. Eh, lo analiza un equipo de Unreal y usualmente entre 4 a 6 meses le dan la respuesta, 3 a 6 meses realmente les dan la respuesta eh, y ganan un fondo Completamente gratuito, no tienen que devolverle a Epic nada, Epic no va a tener propiedad de su desarrollo ni de nada, eh, para cualquiera de ustedes. Si tienen curiosidad al respecto y si ya están haciendo un proyecto con Unreal, siéntanse libres de contactarme y los puedo ayudar con algo eh, al respecto. Ah, ya hay varios estudios en, toda la, en América Latina que están desarrollando Unreal Engine, incluso en Ecuador. Eh, que no los ha agregado aquí, eh, así que sorry eh, por ahí a, a, a Mate y a algunos otros estudios, eh, pero eh, tenemos varios estudios en América Latina, estos son eh, muchos de los estudios más importantes que ya han publicado eh, juegos realmente increíbles con Unreal. Uh, y voy a ponerles antes de que me voten, porque me voy a pasar del tiempo, eh, un pequeño reel, un pequeño video de lo que estos estudios están creando actualmente. Y Hi eh, bueno, entonces, para terminar, ustedes en este momento van a entrar un Game Jam, una de las eh, iniciativas y eventos más importantes en la industria. Epic es auspiciante global del Global Game Jam. Uh, esperemos que el próximo año, que ya la pandemia termine y podamos hacerlo presencial otra vez, pueda acompañarlos en Quito eh, o algunos de nuestro equipo pueda acompañarlos en, en, en Quito, eh, ya en persona eh, y poder incluso colaborar de una manera más activa con todos ustedes. Uh, es un evento increíble, es un evento en el cual la gente que ya está dentro de la industria refuerza su compromiso con la industria o se toma el tiempo para prototipar cosas que en el día a día no tienes el tiempo para probar. Eh, y la gente que no conoce todavía la industria de videojuegos y que tiene la curiosidad, es un lugar increíble para conocer a personas que tienen algo más de experiencia que ellos uh, y de repente eh, entender que puede ser un increíble cambio de carrera con oportunidades eh, geniales alrededor del mundo. Si después de esto tienen más curiosidad en la industria de videojuegos y sienten que hay algo en lo que yo pueda ayudarlos, siéntanse libres, como les dije al principio, de contactarme, eh, de escribirme al, al correo que pueden ver ahí. Usualmente el correo va a ser más fácil porque muchas redes sociales suelen mandar tus mensajes a, a, a subpáginas de mensajes que tienes que primero aprobar para poderlos ver. Y a veces me pierdo en eso, ¿no? pero, pero usualmente si es un correo, eh, va a ser mucho más seguro que les responda lo antes posible. Uh, y trataré de ayudarlos. Eh, mi interés como una persona, que, bueno, como ecuatoriano, eh, soy de Guayaquil, es que la industria de videojuegos crezca, se haga mucho más robusta, se haga mucho más fuerte en Ecuador. Eh, nos convirtamos eh, de la manera más rápida en otro sitio interesante, para que tanto publishers, como casas publicadoras, como la misma industria de videojuegos, empresas como PlayStation, Sony, Nintendo, empiecen a tener mucho más cerca el foco dentro de Ecuador, como tienen el foco en Chile, en Argentina, en México o en Brasil. No, eh, no es descabellado, no es difícil, es cuestión de que ustedes eh, crezcan como profesionales y creen productos increíbles. Y si de alguna forma en Epic podemos ayudarlos a eso, siéntanse libres de contactarme. Y por último... Si alguno de ustedes están eh, ya utilizando un Unreal Engine y piensan utilizarlo dentro del Game Jam, nosotros tenemos una página de recursos, unrealengine.com slash globalgamejam, solo pongan eso, eh, y en la página, es una página vieja, es del 2019 o 20, si no me equivoco, pero van a tener una sección llamada eh, Game Jam Toolkit, y son una serie de herramientas que compartimos de manera gratuita para que puedan utilizarlas y acelerar su desarrollo dentro de Unreal. Obviamente no tiene nada que ver con la misión eh, o con el tema de la misma, pero ya les van a ahorrar hacer niveles y otro tipo de cosas. Eh, lo mismo con contenido gratuito del marketplace que van a poder usar o la plataforma educativa si algo tienen que averiguarlo de manera muy rápida, ¿no? Eh, pequeña, una pequeña cuña para quienes piensen usar Unreal dentro de, eh, de la misma. Espero que tengan un game jam increíble, espero que puedan prototipar y probar cosas increíbles. Un consejo que siempre doy en los game jams, son un sitio increíble, los que tienen ya experiencia de la industria, son un sitio increíble para prototipar lo que no te atreverías a prototipar en el trabajo del día a día. Una mecánica nueva, una mecánica tan loca que de repente no, pide, no, no tuviese sentido usarla en, en el juego que están haciendo, pero que puede ser increíble usarla dentro de, de, de un real. Perdón, dentro del Game Jam. Eh, y, y eso, espero que les vaya muy bien, que tengan un Game Jam increíble, siguen cuidándose. Eh, eh, esperemos que este año sea el principio del fin de la pandemia y que el próximo año nos veamos en persona y podamos compartir un, un Game Jam presencial. Muchas gracias y que tengan unos increíbles siguientes tres días. Bien, Cristian, muchas gracias. Eh, por si acaso este, este, esta seña no, no era la seña para que acabes, tenías todavía ah, algunos minutos más no <risas> pero vamos a aprovechar para responder a unas preguntas que hay del público ver, ¿te parece? Genial. a ver eh, pregunta, eh, aquí hay una pregunta dice eh, yo descargué la tienda eh, de Epic Games para usar Unreal Engine 4 lo iba a descargar y cerré la página por error la vuelvo a abrir y no me deja descargarlo esto nos dice Alessio Roales cuando descargas cuando te metes a unrealengine.com el programa que carga se llama el launcher Chequéate si en los programas instalados no hay algo llamado Epic Games Launcher o launcher ok eh, el launcher es nuestra plataforma con la cual te bajas juegos o sea es donde está el Epic Games Store te bajas Fortnite te bajas el juego que sea de Epic Games Store eh, pero también hay una sección que dice Unreal Engine y de ahí te puedes bajar un real Engine. Ahora, de nuevo, mi, mi consejo es, si estás en el Game Jam y es tu primera vez en el Game Jam eh, y sabes usar otro motor de videojuegos, usa el motor de videojuegos que más experiencia tengas porque el tiempo es muy corto en un Game Jam. Tienes tres días, eh, en el primer día tienes que prototipar y en los otros dos trabajar apresuradamente. ¿okay? Entonces, si no tienes experiencia utilizando un motor en tiempo real o un motor de videojuegos, Búscate a alguien dentro de tu equipo que eh, la, o dentro del, del, del, del grupo que vas a formar que tenga experiencia con algún motor y tú colabora con otra cosa. Colabora con, con el level design, ayudando a buscar recursos, a probar cosas, a hacer arte, lo que sea. No importa el guión, lo que sea. Eh, no, no pierdas tiempo dentro de un game ya aprendiendo a usar un motor. De nuevo, si se te cayó eso, seguramente ya te bajaste el, el launcher. ¿no? Entonces, si buscas entre tus programas instalados el launcher, de repente está instalado. Si está mal instalado, puedes desinstalarlo con el desinstalador eh, de, de Windows y, y volverlo a, a, a descargar. Desde el launcher, tú puedes bajar cualquier versión de un real Engine. ¿no? Usualmente recomendamos usar la versión estable eh, más actualizada que haya en este momento, eh, que puede ser la 4.27, que es la última. Eh, pero, de nuevo, mmm, Quizás no es el momento adecuado como para empezar a probar usar eh, un Real desde cero. Me encantaría, sería genial. Eh, pero mi recomendación es, eh, si ya sabes usar otro motor, usa ese en el Game Jam. Eh, y si tienes curiosidad por usar un Real, hazlo después. Si quieres, en los siguientes días escribe a, a mi correo y te puedo ayudar a revisar específicamente qué pasó. Me compartes tu pantalla, chequeamos tu computadora y vemos cómo te puedo ayudar. En el Game Jam, eh, no lo hagas. Ok, gracias. Este una última pregunta. Dale, eh, ponemos... muy bien. <risa> Dice, ¿cuáles serían? Eh, a ver, ¿dónde está? Eh, ¿Cuál es la ruta de aprendizaje en lenguajes de programación para empezar? Esto no Ah, buena pregunta. David Toscano. Eh, en general, yo recomiendo si tienes experiencia ya programando, cualquier otro lenguaje de programación, eh, o oh, C++ en este caso, eh, pero así no se hace más más, si sabes JavaScript, si sabes C Sharp o, o lo que sea, eh, empieza con Blueprints, nuestro lenguaje visual, ¿no? el, el que mostré que era arrastrar y soltar cajitas. Si no sabes programar, obviamente empieza con Blueprints. Uh, nos C++ eh, es el lenguaje que utiliza Unreal Engine, es un lenguaje robusto, eh, para mucha gente es un poquito complejo porque maneja... Eh, cosas de bajo nivel como punteros, como memoria, eh, que usualmente hay que cuidar mucho a la hora de programar con C++, el garbage collector, ese tipo de, la colección, eh, recolección de basura, ese tipo de cosas, eh, pero Unreal lo maneja en una capa intermedia y ya tenemos escritas todas las funciones necesarias para usar con Unreal Engine, ya están escritas eh, y estas funciones están expuestas a nodos de blueprints, entonces si tú necesitas hacer un line trace, tirar un, un láser que apunte de un sitio a otro y, y cualquier objeto que toca ese láser, eh, tener la información de ese objeto, eso en Blueprints lo haces con algo llamado Line Trace eh, by Channel. ¿okay? Cuando tú llevas eso a C, más, más, tú ejecutas una función llamada Line Trace by Channel que te genere ese mismo rayo, pero obviamente vas a tener que darle los parámetros eh, en código: ¿no? ¿qué distancia va a tener, de dónde a dónde y ese tipo de cosas? Pero si ya dominas el Blueprint, sabes que el nodo eh, tiene los mismos datos que la función te va a pedir y va a ser mucho más fácil que puedas ir aprendiendo estas funciones eh, que C++ te maneja. C++ te va a ayudar automáticamente. Unreal te va a ayudar con el manejo del puntero, de la memoria y ese tipo de cosas, porque ya están integradas dentro de estas funciones, de estos macros que ya se crearon originalmente con Unreal. Para responder la pregunta ya con esto, si no tienes experiencia en programación, o si la tienes, pero no tienes experiencia dentro de Unreal, yo recomiendo primero aprender Blueprints, porque si no conoces de programación, vas a aprender a usar conceptos de programación con Blueprints. Y una vez que tengas estos conceptos claros, puedes tomar cualquier curso de C++ eh, o cursos específicos de C++ para Unreal. Eh, y ya teniendo esa noción de esas funciones en Blueprints, de cómo se llaman y qué parámetros de cablecitos se conectaban, Simplemente vas a entender cómo se están llamando dentro de, de C++ eh, y cómo se llenan esos mismos parámetros dentro del código. No sé si eso me la eh, Pero también, también David Toscano hace la pregunta de si Unreal es eh, un ambiente de programación. Eh, dentro de Unreal, tú programas, pero utilizas un, un, un, un IDE. ¿no? Tú puedes utilizar eh, Visual Studio Code, puedes utilizar Visual Studio o el, el que tú prefieras. Hay algunos que ya tienen eh, cierto tipo de ayuda a la hora de tipeo, que simplemente empiezas a escribir la función y te autocompletan todo. Eh, hay varios de ellos al respecto, no puedo recomendar uno específico. Ah, pero eh, sí, tú puedes programar directamente utilizando Visual Studio, Visual Studio Code dentro de un real engine uh, o si no quieres utilizarlo eh, ningún lenguaje de programación eh, puedes utilizar blueprints y programar directamente dentro del engine utilizando este sistema de nodos cualquiera de las dos cosas son completamente viables pregunta Alessio eso este dice yo había visto eh, un youtuber que promocionaba un real engine pero lo comparaba con unity decía uh -huh. algo sobre la calidad dice es verdad y por qué Ah, al final del día, los motores son herramientas. No tú puedes utilizar Unity o Unreal Construy, game Maker y hacer un juego de calidad o hacer un juego horrible. Eh, al final es el talento que tú tengas como desarrollador lo que te va a llevar a crear eh, productos increíbles con lo que sea. Puedes hacerlo incluso con no con código de te con, con texto plano en, en Word, no sé. Eh... Eh, un motor lo que te va a dar son herramientas para que no reinventes lo que siempre se repite. ¿okay? Uh, un Real eh, tiene eh, ciertas ventajas sobre otros engines, incluido Unity. Eh, y así mismo, eh, Unity podría tener alguna cosa que te guste más que un Real de repente no, no, no te satisfaga. ¿no? Eh, en el caso de Unreal, las cosas por las que yo te puedo decir que me gusta a mí más de Unreal, sacándome la camiseta, tengo la camiseta de Mega Gran sacándome la camiseta de Epic, eh, lo que te puedo decir es que eh, la cosa que más nos importa eh, a cualquier persona que desarrolle Unreal, que le puedas preguntar, eh, es que nosotros, eh, un dicho interno que tenemos, que suena feo en español, pero que en inglés es normal, nos comemos nuestra propia comida de perro, nosotros desarrollamos juegos con Unreal, nosotros probamos el engine haciendo nuestros propios juegos y sabemos que está mal y lo corregimos, ¿ok? Y eso es algo que muchos, muchos otros engines no lo hacen, que dependen del feedback que tienen de otras empresas y por eso la actualización eh, demora. En el caso de Unreal, nosotros iteramos, probamos y desarrollamos rápido y te puedo decir que por lo menos conflictos internos dentro de sistemas de Unreal no lo vas a tener. Tú puedes usar nuestro sistema eh, de renderizado en la, más cali la calidad más alta, utilizando Ray Tracing eh, y texturas 8K y no te va a ser incompatible con otro sistema interno. Tenemos un sistema de localización de contenido increíblemente fácil de usar. Tenemos un sistema eh, de interfaz de usuario muy dinámico, muy fácil de usar, muy intuitivo. Tenemos eh, un sistema para crear materiales, para crear física, para crear destructibles eh, propio eh, dentro de Unreal. Tenemos un sistema para hacer captura de video, captura de movimiento, eh, para hacer eh, secuencias de animación, eh, rigging, incluso para programar utilizando C++, para editar materiales. Uh, son sistemas muy robustos y todos son compatibles porque tenemos un sistema de producción que piensa esto con muchísimos años de anterioridad. Unreal Engine 5 va a salir pronto y un Unreal Engine 5 tiene dos herramientas, Nanite y Lumen, que están revolucionando la industria de juegos y que son únicas en motores de videojuegos. Estas dos herramientas fueron pensadas desde hace dos o tres años atrás y son completamente compatibles con tus proyectos Unreal Engine 4 en sus últimas versiones. Si estás haciendo algo 4.26... O 4.27 lo vas a poder exportar a Unreal Engine 5 y van a poder usar estas herramientas porque este equipo se encargó de utilizarlas y, y de trabajarlas desde el core de nuestro motor desde hace muchísimo tiempo. Y eso es algo que no lo tienes disponible en otros engines. Uh, y una cosa interesante también es que el código Unreal está abierto. Tú puedes meterte a GitHub y descargar todo el código. Si te encuentras con un problema y necesitas repararlo, no es una caja cerrada en la que tienes que decirle a otra empresa, arréglame esto que tengo que presentar en una semana para un evento, ¿no? Lo puedes si, si hay un error en el código, te metes, lo reparas y sigues, si es que sabes obviamente meterte al código, pero al final del día es una alternativa que a estudios indies eh, o a estudios grandes, les ha salvado el cuello muchísimas veces. Eh, hay muchísimas otras cosas por las que prefiero usar Unreal, aparte de que trabajo ahí, eh, pero trabajo ahí porque usaba Unreal antes, así que eh, eh, al final del día no te puedo decir por qué es mejor que otro te puedo decir qué me gusta más y qué cosas tiene eh, para, para usarlo que de repente otro motor no te lo puede dar de ahí, de que vayas a hacer un contenido increíble con Unreal no es verdad eh, dependerá de tu talento como programador como diseñador, como artista crear algo increíble con Unreal simplemente Unreal te va a dar las herramientas para que se vea espectacular desde el momento cero el talento de poder hacer un juego bueno, una experiencia buena, es tuya y eso lo vas a poder hacer con Unreal, con Flash, con Game Maker, con Unity, con Lumberyard, con lo que quieras. Lumberyard no existe, ahora, ahora es open source, pero bueno, con Godot, con lo que quieras. Ok, y con esta cerramos, con esta cerramos. Esta, esta me gusta, eh, eh, más parece un reto. Dice, dos películas recientes que hayan sido trabajadas con Unreal. Free Guy, eh, la, la, la que es dentro de un videojuego que parece Fortnite, fue hecha en Unreal. Eh, muchas cosas, obviamente no, no el 100% de la película. Ah, la serie de Mandalorian está... Todos los ambientes del escenario son una pantalla LED gigante y el actor está ahí con su traje cromado, ya no le están haciendo pantalla verde, es un traje cromado. Imagínense hacerle croma a, una, a un traje que es cromado. Hay que estar por, por postproducción borrando pedacitos verdes de los reflejos del traje. Eh, Ahora no, está en una pantalla LED gigante en la parte de atrás, y ahí se proyecta el espacio, el desierto de Tatooine, parte de la nave de, de él. Eh, la última de John Wick está hecha con Real Engine, la película de Pikachu está hecha con Real Engine. Eh, son cientos de películas. La, todas las de Avengers, todas las de Marvel que te hayas visto. La última de Spider-Man tiene un Real Engine en alguna parte del proceso de producción. Bueno, yo soy Ein, Ein Craig que preguntaste por dos, ¿no? Ya te dio algunas, eh, Cristian. Bien, muchísimas gracias, Cristian, por, por esta información, por, por inspirarnos también. Eh, gracias por estar acá. Eh.